Mañana con 45 minutos, amigos y amigas, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a nuestro segmento de opinión y análisis correspondiente a este día lunes 21 de febrero del año 2022. La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Yori, denunció que algunos de sus compañeros de Pachacuti, decía ella, están conspirando en su contra con intenciones desestabilizadoras. Esto porque un sector de este movimiento ha planteado la idea de armar una comisión ad hoc que investigue las actuaciones del Consejo de Administración Legislativo que está presidido por Yori, una medida que obviamente divide posturas entre las otras bancadas legislativas. El 18 de febrero... Yori escribió en su cuenta que hay pretensiones desestabilizadoras de una parte de Pachacuti. La presidenta hace referencia a los 11 legisladores que se declararon en rebeldía ante la dirigencia de la organización política ira bancada y que se encuentran operando o alineados a UNES y a dirigentes como Leonidas, Isa y Vargas. El mensaje de Yori justamente se dio después de que el asambleísta Fernando Villavicencio y la bancada oficialista van denunciaran la posibilidad de que entre el correísmo Pachacuti eh, podrían buscar control, tomar el control total de la Asamblea Nacional. A esta supuesta nueva mayoría se le sumaría el Partido Social Cristiano. Justamente el asambleísta Villavicencio cuestionó que estas tres fuerzas políticas presionen para que haya una priorización, por ejemplo, del juicio político eh, contra los miembros, los cuatro miembros del Consejo de Participación Ciudadana. En fin, este afán desestabilizador que implica, que dice nuestra normativa sobre la acción de la Asamblea Nacional, cuáles son las normas que la rigen, vamos a analizar la visión jurídica del tema, qué implica una desestabilización del régimen establecido. Vamos a averiguarlo a nuestro invitado, ya está con nosotros el doctor Diego Zambrano, él es abogado constitucionalista. Doctor Zambrano, bienvenido, buen día. Partamos un poco por lo conceptual. ¿Qué dice la norma a propósito de esta denuncia de eh, pretender desestabilizar a la Asamblea Nacional, a la institucionalidad? Y decía el eh, asambleista Villavicencio que luego irían con las otras con las otras instituciones o por la propia presidencia de la República. ¿Qué implica desestabilizar jurídicamente, doctor Sombrano? Bienvenido, buen día. Muy buenos días, estimada Carmen, estimado Andrés. A su distinguida audiencia. Bueno, yo creo que hay que distinguir. Una cosa es desestabilizar a la presidenta de la, de la Asamblea Nacional, a la señora Yori, y otra cosa es la institución. En, en un parlamento, sea sistema presidencial, sea sistema parlamentario, lo normal, lo común, lo deseable, de hecho, es que la mayoría eh, más importante, cuant cuantitativamente mayor, tenga... Eh, ...tenga la representación de la presidencia. En ese sentido, creo que el, el, el, el problema no está en, en si, si la señora Leori sigue siendo presidenta o no... ...sino si es que es capaz de eh, estar a la altura de los intereses de las mayorías parlamentarias. En ese sentido, la señora no, parece que no tiene el, el apoyo ni siquiera de su propia bancada... ...más o menos de la mitad de su bancada, y claro... En, eh, bueno, cuando, Pachacuti cuando ya, a, el fin de semana emitió un comunicado respaldando la acción de John y usted dice parecería ser que tiene mucha importancia si más bien responde o no a la mayoría, pero esto querría decir que cada vez que hay cambio en la correlación de fuerzas del interior de la asamblea hay que cambiar autoridades, doctor Zambrano creo que bueno, la designación está... es muy clara en la norma, pues es para dos años de ejercicio, ¿no? Bueno, la norma también establece el, el mecanismo idóneo y jurídicamente viable para, para remover y, y cambiar autoridades. Como le ¿Qué, decía, dice, ¿qué en... dice la norma? ¿Cuáles serían las causales para remover de acuerdo al marco jurídico? Bueno, las causales siempre son muy amplias, ¿no? incumplimiento de funciones. En este caso, una de las de, de las competencias más importantes que, que tiene la presidencia, bueno, el Cal en general, es eh, manejar la agenda legislativa. En ese sentido, como les decía, en el momento en que, que, las, que, que la presidencia de la, de la Asamblea o del Parlamento no tiene o no cuenta con el apoyo de los bloques mayoritarios, eh, es posible cambiarla. No solamente que es posible, como digo, es deseable. Esto le puede dar hasta mayor estabilidad. Eh, y, y la verdad, honestamente, yo no creo que al país le pase nada si hoy día es la señora Llori y mañana es otro asambleísta. Ahora, doctor, eh, pero esta, por ejemplo, la creación de la comisión ad hoc, está dentro de las posibilidades. Es decir, no se está forzando la, la figura. ¿Usted cree que está dentro de la normativa usual en estas circunstancias? Así es, estimado Andrés. La, la ley orgánica de la función legislativa establece precisamente el, el mecanismo de conformar una, eh, una, una comisión ad hoc multipartidista eh, que, digamos, haga la investigación y presente esta, esta suerte de interpelación ante el pleno. Finalmente será el pleno de la Asamblea Nacional quien determine si se cumple o no con la, eh, con la causal. Como le digo, es una causal sumamente abierta y es lógico por el, por el carácter político que tiene, que tiene el organismo. Pero la, claro, la, sí. el camino está, está jurídicamente previsto. Por tanto, no sería un golpe de Estado como, como lo, lo, lo quiere plantear. Y creo que aquí el problema no tanto es que se forme la mayoría, yo creo que el problema es que ciertos asambleístas no están en, en, en esa mayoría, porque cuando lo estuvieron, honestamente no hubo, no hubo mayor, eh, mayor problema, ¿no? Claro, es que, eh, a ver, lo que se une es, bueno, en Estados Unidos históricamente, el Partido Social Cristiano Comunes, ¿no? Desde que Correa estuvo en el poder, esto fue evidente, pues está con Pachacuti y los, los tres, el propósito no es pues trabajar y atender eh, los requerimientos nacionales. Claramente sería una acción política con miras a objetivos eh, políticos e intereses partidistas, pues, doctor Zambrano. Eh, sin duda, sin duda, Carmen, porque, porque, a ver, recordemos que estamos en el contexto de la Asamblea Nacional y, y uh -huh. claro, la Asamblea Nacional está conformada por, por bloques políticos con intenciones, Evidentemente políticas, digamos, eso no, eh, no, no, no hay que asustar, sino hay que correrle Políticas partidistas, ¿no? Porque hay intenciones políticas en beneficio del país. Pero cuando el interés es otro, o son intereses soterrados, alcanzan otras dimensiones. Bueno, eh, como le digo, esto es bastante, bastante común, digamos, una, un, un partido político, un movimiento político, se crea para, para captar el poder. Claro, el poder es un instrumento que puede ser utilizado para bien o para mal. Pero, digamos, el objetivo primero, el objetivo inmediato de cualquier organización política es eh, captar el poder. En ese sentido, claro, UNES, que es el bloque mayoritario, eh, da un golpe en la mesa y quiere retomar la posición que la perdió al inicio. Con una jugada que también podría ser cuestionable, digamos, pero, pero que está dentro del dentro del juego. Digamos, podemos entrar en una, en una discusión moral, si, si conviene o no conviene, pero está dentro de las, de las reglas del juego eh, y, y, digamos, y, y se la puede utilizar. Ver la conveniencia o no, claro, eso ya nos llevaría a otro, a otro análisis. Claro, la lectura política es muy clara en términos de lo que se menciona de eh, procurar el poder para tomar decisiones pero en términos estrictamente legales, usted ha mencionado que se ajusta. Es decir, estas movidas políticas no lograrían lo que se menciona. Esto es la desestabilización democrática en el país. No, yo creo que, que maximizamos el, eh, la, la, la idea. ¿no? Eh, yo creo que la, la, la, la Asamblea Nacional y la institucionalidad del país, que en sí mismo ya es bastante débil, eh, yo creo que no va a sufrir mayor afectación. Eh, como digo, en, en los sistemas parlamentarios, no solo se cambia a, a quien preside el Parlamento, sino se cambia al, al jefe de gobierno en cuatro meses, en seis meses, en un año, y la institucionalidad no, no, no se afecta como tal. De hecho, como le decía, si es que se logra un consenso mayor eh, con una agenda legislativa eh, clara, eh, orgánica, de hecho, yo creo que la institucionalidad hasta podría ganar mayor estabilidad. Ahora, claro, eh, habría que ver qué eh, dimensión alcanza también. Usted dice no habría mayor dificultad. Si pues, sí, existe un bombardeo a la acción eh, eh, política uh -huh, por uh -huh. parte de las autoridades, imagínese usted la Asamblea bajo control de UNES, Pachacuti y Social Cristianos, ¿no? lo que implicaría para la propia institucionalidad y sistema democrático de Ecuador. Pues. Ah, bueno, eso sería una, hemos una, ya ir contrafactualmente, ¿no es cierto? O sea, no, eh, no, no, no tenemos una, una evidencia de cómo sería, pero seguramente, seguramente para el Ejecutivo se, eh, se pone un poco cuesta arriba el, el, el manejo político y la relación necesaria y obvia que, te, que tendría con, con la Asamblea. Ahora, yo creo que en el, que en el país también eh, estamos satanizando mucho los, los acuerdos políticos. Y de hecho, el, el problema es que se lo haga tras vestidores. Si se lo hace uh -huh. frontalmente, eh, transparentemente, yo creo que los acuerdos son, son deseables dentro de, dentro de una democracia y sobre todo en un parlamento tan, tan fraccionado. Entonces, yo creo que, bueno, si es que no hay apoyo para la presidenta de la Asamblea y hay que removerla, ese no sería el problema. El problema sería encontrar a alguien de consenso, que podría salir de las mismas filas de Pachacuti, o de Partido Social Cristiano, o de cualquier bancada, eh, porque ciertamente si UNES no tiene la, la presidencia de la Asamblea, es porque ellos supieron que no iban a contar con los votos necesarios para, para, para ellos tener la, la presidencia. Eso creo que no ha cambiado, por tanto, tal vez UNES tenga que ceder eh, su posición nuevamente y encontrar algo de mayor, context, de mayor consenso, que le pueda dar mayor fuerza y mayor apoyo para, eh, para el desempeño de la del CAL, de la presidencia de la Asamblea, y por tanto de la Asamblea mm. como tal. Mm. Ahora, uno de los objetivos de la supuesta mayoría, si es que se da dentro de la Asamblea, si hay un cambio de correlación de fuerzas, tiene que ver con el juicio político a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, a los que son ahora mayoría. Y en ese sentido parecería que ahí sí hay una suerte de procurar forzar la situación porque se dice darle prioridad a ese juicio político. Cuando el asambleísta Villavicencio ha mencionado que hay que respetar la prelación de iniciativas que tienen que ver con eh, los juicios Políticos. ¿Usted cree que si eso ocurriría, ahí sí hay una suerte de, de, de, de forzar las cosas en beneficio político concreto? Bueno, nada, nada más un apunte. ¿eh? Ya retiraron los correístas los eh, juicios políticos de los anteriores, porque los únicos que han presentado juicios políticos son, son UNESCO. Entonces, al retirar, quedaría ya en turno el juicio político contra los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Sí, precisamente una de las. Eh... Quizá la más importante de las, de las decisiones que están en, en Italia y en la presidencia es precisamente la agenda legislativa. Eso es, un, eso es un poder enorme porque quien maneja la agenda sabe que se discute y a veces hasta que no se llega a discutir nunca. Eh, en ese sentido, creo que el, digamos, la, la, la dinámica misma de la Asamblea Nacional hace que lo deseable sea que se mantenga una prelación una cronológica, pero, pero la... La, la, la urgencia de, de ciertos temas hace que eh, se salten la fila y, y, y lleguen a ser, a ser prioritarios. Yo creo que el, el problema del Consejo de Participación Ciudadana es, es profundo, creo que eh, como ciudadanos hemos visto con vergüenza todo lo, lo que está pasando ahí, y, y claro, y sin justificar, porque esa sí sería una, una salida mucho más forzada que, que la de la Asamblea Nacional, eh, creo que el, el Consejo de Participación Ciudadana ha retrasado una serie de, de concursos que son importantes, eh, ha cambiado las reglas del juego y creo que eh, es importante hacer una, una revisión. Recordemos que estamos en, en camino de, de elegir un contralor, eh, está, en, está en la fila, por ejemplo, el, eh, es, eh, la elección de, del, del defensor del pueblo, del defensor público, está en camino el tema de, del Consejo Nacional Electoral, que es sumamente importante porque estamos entrando ya en, en, en proceso electoral. Y claro, y recordemos que eh, las autoridades del Consejo Nacional Electoral eh, ya están en funciones prorrogadas, y, claro, y está corriendo la idea que si ellos se declaran en, en periodo electoral, ni siquiera en proceso, en periodo electoral, que se declara el mismo CNE ante sí mismo, eh, hay la tesis de que no se los puede cambiar. Entonces, claro, bajo esa lógica, si, si retrasamos los concursos y seguimos en, en periodo electoral, porque esto ocurre cada, cada dos años, entonces tendremos un Consejo Nacional Electoral vitalicio. Y eso sí es un problema para la institucionalidad y para la democracia. Claro, ¿cómo, cómo, cómo lograr esa, esa, no sé si conciencia o voluntad política en función del país por parte de los operadores políticos? ¿no? Creo que se ha sido... Uno de los males en la historia ecuatoriana. No se piensa en país, se piensa en función de interés. En fin, veamos qué ocurre al final al interior de la Asamblea Nacional. Estamos en un proceso de año electoral además. En agosto se iniciará ya todo, todo este proceso y el interés no es precisamente el de los objetivos nacionales. Doctor Zambrano, muchas gracias por habernos inteligenciado sobre el tema, muy gentil por haber estado con nosotros.